Mi nombre es Anuar Zairik, tengo 36 años y empecé con este proyecto nuevo que se llama Sashik, que es una tienda de diseño mexicano contemporáneo. Sashik sale con una historia, una narrativa que me llena de orgullo, que es el punto de encuentro del diseño mexicano en un solo lugar y buscando un mercado que está muy abandonado, como es el extranjero que viene... Y vive o viene de visita o viene de trabajo y no tienen dónde, un lugar donde puedan encontrar algo que tiene este maravilloso país. Esta gente de México me lo está pidiendo, lo, está, lo goza y lo, lo, es más, lo, hasta lo presume entre su gente de, de que son de acá, ¿no? Para darle la fuerza verdadera a este concepto que estoy queriendo transmitir, se tenía que hacer una, un espacio pues, que, que enalteciera el producto que vamos a vender al acercarme a Viznap, eh, bueno, con su equipo increíble que tienen, pues me logran aterrizar lo que trae en la cabeza al 100%, entre muchas cosas, la verdad es que me llevaron a elegirlo dos cosas fundamentales. tiene un espíritu humano muy, muy especial, donde desde el, el director general hasta el último carpintero, la última persona que trabaja, siempre te responden, siempre están ahí, nunca te dejan de contestar, siempre hay una respuesta, el arquitecto de la obra excelente, el arquitecto residente, la verdad es que, pues muy bien, esa fue una, y, la, y dos, pues la calidad de su trabajo. Prácticamente le dimos una, un, una vuelta de 360 grados, porque le faltaba darle una personalidad, que la personalidad se le dio gracias a un trabajo de branding que se hizo increíble con Sashik, y este, se hizo todo un piso con toda la marca, se hicieron celosías que me lograron desarrollar con BizNav este, y se hizo un tótem también con la, con la parte de, de este, del branding, todo me lo logró aterrizar BizNav, entonces para mí eso fue muy importante. Estoy muy satisfecho, estamos este, empezando con, con el proyecto, esperemos que sea uno de muchos, por supuesto BizNav será mi primera opción. Bueno, pues finalmente los invito a que vengan. Está increíble la tienda. Hay cosas muy, muy padres. Pues los espero aquí en el Centro Comercial Santa Fe, junto a Best Buy y junto a Sears en el primer nivel. Tenemos redes sociales. En Facebook estamos como sashek.mx. En Instagram, igualmente, sashek.mx. Y nuestra página, tal cual, www.sashek.mx. Estamos abiertos. Los esperamos.